Oye, coche. Pero, ¿por qué te gusta la vainilla? ¿Y por qué a ti te gusta la fresa? ¿Por qué no le gusta el chocolate? Les voy a cortar el. Les voy a cortar el.